El diputado por la provincia Duarte Franklin Romero se refirió este lunes a las expectativas de las diferentes organizaciones políticas en torno a la aprobación urgente de una ley de partidos. Considera está en manos del Congreso. Pues mira, yo creo que es una responsabilidad nuestra como Congreso, ya una ley que tiene unos 18 años dando vuelta y ya el mismo presidente de la República, Danilo Medina, le dijo a su tropas, le dijo a, a, a su Congreso que quiere que esa ley de partidos sea ya un hecho ...y si los congresistas del PLD, del gobierno no aprueban esta ley... ...porque nosotros siempre está, nosotros estamos aprobando la ley desde antes... ¿eh? Eh, pues ...yo creo que es una falta de respeto de ellos hacia el pueblo y hacia el presidente... ...nosotros estamos en toda la disposición de que esta ley de partidos se apruebe... ...incluso la modificación a la ley electoral... ...nosotros creemos que podría ser un hecho si está la voluntad del, del Congreso del PLD... ...porque nosotros siempre hemos estado dispuestos... ...incluso objetamos que se nombrara una nueva comisión para retomarlo desde cero cuando ya había de 77 puntos teníamos 74 puntos consensuados entonces nombrar una comisión en el Senado nombrar una comisión en la Cámara de Diputados eso es una falta de respeto ¿qué quiere decir? que 300 millones de pesos que pagó el pueblo en impuestos se fueron en esas comisiones y no se logró nada entonces nombrar una comisión nueva quiere decir que los diputados que trabajaron en eso y los senadores que trabajaron en eso entonces, no hicieron el trabajo entonces yo creo que ya la ley de partido es un hecho si nosotros no tenemos una ley de partido ir a una nueva selección sería ir a un matadero y no importa el partido que tenga el poder, a cualquiera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.